¿Tenés que dirigir una canción en clase y no sabés nada de música? Entonces este video es para vos. Vamos a ver un ritmo de cuatro tiempos. No te olvides de suscribirte, acá lo podés hacer. También podés poner la campanita para que te lleguen las novedades. Y nos vamos con el ritmo de cuatro tiempos. Quieres que te cuente, quieres que te cuente, quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Quieres que te cuente, quieres que te cuente, quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente, quieres que te cuente, quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? ¿Te diste cuenta que al dirigir se arma como una figura geométrica? ¿Cuál es? ¿Por qué no me lo notas acá arriba? Así lo discutimos y lo charlamos. Te voy a dejar al final de regalo una serie de canciones de tres y de cuatro tiempos para que puedas practicar, escuchar y te des una idea así tu canción en clase te sale mucho mejor vamos ahora con un ritmo de tres tiempos 1, 2, 3 1, 2, 3 Bellas melodías entonan los violines Bellas melodías entona los violines Primero y segundo Prepárense para tocar Bellas melodías entona los violines Primero y segundo Prepárense para tocar Ellas melodías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 Bellas melodías entonan los violines, primero y segundo, prepárense para tocar. Mi nombre es Julián, esto es Me Encanta Cantarte, no te olvides de suscribirte, de compartirlo, enviáselo a alguien que lo necesita, que pensás que le pueda servir. Estamos con nuestro canal los días miércoles y los sábados, estate atento a las novedades, suscríbete y te espero hasta la próxima. Y ahora sí, lo prometido, las canciones.